¿Qué onda, amigos de YouTube? Espero que tengan un día de buena suerte. Y estamos otra vez de regreso con Es Un buen que no traigo este juego bien hermoso. Pero bueno, ahora sí ya vamos con cosas nuevas. Aquí, ¿qué posee? Eh? La que me puse aquí estuvo bien épica. Aquí con los banderitos, Bueno, ya dejamos de tontear. Y a ver, dejamos de hablar rápido porque luego, pues, como ya me conocen. Hablo muy rápido y luego no se me entiende nada, pero bueno. Y dirán, ¿por qué no lo estoy grabando con cámara? Ah, pues la neta, porque o se me traba al jugar en este juego, cállense. Bueno, O se me traba al jugar y en este juego, no sé por qué. O sea, de repente sí va bien, de repente va mal, pero bueno, voy a checar eso. Y aparte, porque es un buen de sol, un buen de calor. Y pues, me brilla la cara como, no manches, neta, ¿no? parezco un as de luz, parezco un ángel. No es para presumir, pero, <risa> No, no es cierto. Ya saben que pues, aquí estamos tontiendo. Bueno. En el otro video de Dauntless combatimos contra una bestia de búho y una de tierra. Pero ahorita hay más monstruos que desbloqueados porque ya he estado haciendo las misiones que o sea, estoy grabando porque así chile que es aburrido. Porque es cosas básicas como a ah, comprar esto, ah, hacer un arma, matar monstruos. Pero vamos sí, bueno, o sea, de matar monstruos, está chido, pero pues son monstruos que ya ustedes vieron. Así que bueno. Vamos a probar una nueva arma que sacaron de las pistolas Pues bueno, esas vamos a probar ahorita Y a ver, vamos a ver esto esto La neta, ¿quién sabe qué me da? Pero pues si a mí me gusta me desaburre en lo que encuentro algo Ah, sí, y si querían ver el pase de batalla que en el próximo video Digo, en el anterior video No lo grabé, pues aquí está Ya, sí, no son... Yeah, yeah. Está chida esta armadura, la neta pero la neta, neta, también no me gusta el pase de batalla Ahorita sea, no le quiero meter dinerito porque Porque hay que primero avanzar legalmente, ¿ok? Así que bueno, no me enrollo más y vamos a hacer las batallas Que, miren, por ejemplo aquí, donde está el búho, más tenía a estos dos De aquí, no, este y al Shrike Pero ahora se me bloqueó el puercazo El Snasher, snasher bueno esa cosa Pero más grande, o sea, este es el normalito que el combatí y este es uno más perro. Y este fuego que está más difícil, como pueden ver el nivel. De momento vamos a ver el, ma el chiquito porque no sé... no es que... Vamos por nueva ¿vale? Vamos allá. Aquí, esperen, me checo todo esto. Y yo creo que estamos bien. No, esta cosa no. Y le ponemos, no sé... Esta. Sí, no importa. Esta voy grabando. Ajá. Vamos a probar estas pistolitas que las vi y son muy útiles. Que ya lo verán a continuación, ¿ok? Pero normalmente estas torres están así de uff A ver, así de uff Y pues Sirven mucho para combatir monstruos pesados y difíciles Porque se puede estar lejos y disparando Ya lo van a ver, ¿ok? Así que bueno Transición y ahorita nos vemos Sí Bueno, Brandotion is coming Así que ya llegamos aquí con la cacería Ahora hay que encontrar la bestia como ya saben okay. Como es nueva para mí Y también para ustedes no se sabe dónde está, así que hay que ir a buscarla A ver, intentaré acercarme más al micrófono Porque no sé por qué, de repente escucha bajito, Pero bueno, eso con la edición se puede arreglar Así que no se preocupen, a ver si mis compañeros Se encuentran antes en la bestia, la matamos Uff, ya les quiero enseñar las nuevas armas que Están padres, van a ver Si no, pues también podemos poner las que teníamos antes Las guadañas. pero bueno Van a estar muy cool, a ver de momento pues no he encontrado nada. ¿Te imaginas vivir en un lugar así? Sería hermoso, no sé. Es como. Tengo ganas de jugar Minecraft, no sé por qué. <risa> bueno. Ah, sí, también. Les tenía que contar algo. Este, una pregunta, porque la neta, pues, no sé, ustedes son los que ven mis videos si ustedes los que saben. ¿Qué quieren ver? Mira, ya la encontré, así que vamos a verlo aquí. Venga, hasta acá, biches. A ver. Menos tú estás pendejo, ok hijo. Ok, me... no hemos empezado ya la cagamos, ok. Que parece eso no puedo. No puedo, no puedo. No, ¿qué onda? Ah, sí, también una cosa que me di cuenta es que actualizaron downs. Sí. Ah, la bestia. Esa cosa. Qué pingo. Bueno, en eh, la esquina superior derecha se puede ver la vida del monstruo. Y ese porcentaje de ahí es que si se enoja, o pues si llega a 100, que es como su enojo, vamos perdidos porque se vuelve bien poderoso. Vamos a la cara. Y bueno, ya están viendo cómo son las escuelas. Ah, y qué fuck. ¿Qué onda con los picos? Ah, sí, también. Algo que les quería contar es que, maldita sea sí, este pato está bien, mamadísimo, pero mamadísimo, a ver, quiero esta madre aquí. Ah. Ok, nos va a costar un poquito. Primero, ni siquiera le hemos todo el cuarto y ya estamos bien de la shit. Bueno, menos yo, así que eso no muy bien, no muy bien. Bueno, también yo quería poner en dificultad 5, pero aquí estamos locos y la fiesta es hacer locuras. Así que, ah. Uh. Vamos a un tantito antes de que nos destroce. Porque al parecer ya no está muy enfocado en mí. Ah, si sí, también les quería preguntar lo que ya... Me a lo que les estaba diciendo. Es que quieren que suba una serie de Minecraft porque sí, ya tengo una. De... ¿Se acuerdan la que había subido antes, no? Pues bueno, lo malo es que ese mundo se me borró. Pero ya tengo como un avance de lo que tenía antes. Y bueno, técnicamente ya está todo igual. Siguen con los mismos mods que están bien cool. O si no los cambio, no sé, pero pues... Ahí le veo esa pregunta, ¿ok? Ahí me no, pueden responder, si, o sea, pueden decir eh, Notion sí, si quiero que hagas una serie de Minecraft Quién sabe, puede ser chistoso o puede ser divertido O, no sé, a ver si invito a gente, neta no sé quién pueda para empezar Igual con suscriptores, a ver si, si se puede Pero quién sabe Bueno, el chiste es que sea divertido O también pueden decir, no Notion que asco, Minecraft, pero... A neta no creo, porque esa, ese juego ya está muy famoso Uff, cuidado Vete a la ¿cómo me das tú? A ver, quiero lanzar una camioneta. Así que dale. Si sí, muere, muere, muere, muere, muere. Uf, uf, uf, hay que esquivar. Con el clic derecho hacemos ese poder el super tiro. Y ya, a ver, esquiva, esquiva, esquiva, no, no, no. A ver, todavía tenemos balas, de acuerdo, todavía tenemos balas. Ya ven, así es mucho más fácil con las pistolas. Es como más eficiente, no sé. Así no me tengo que acercar y hacerme daño a cara. Vieron en el otro video que con el búho me tardó un buen. Y pues sí sufría daños, no manches. surprise motherfucker! Adelante, Justo me cayó para darme un besito. Bueno, a ver. <risa> ¡Ah! Ah, fuck, ya tenemos la mitad de la vida, perfecto eh, Listo, curarse Ok, ya no hay para curarse Quién sabe si este monstruo escapa, pero bueno A ver. Está muy lejos de mí, así que Venga, venga, ok, estoy subiendo niveles Eso es bueno Y si sí, no se preocupen, yo este grabaré o, Subiré misiones para ir desbloqueando monstruos Porque antes, pues vieron que no los tenía Bueno, al hacer misiones De lo que me piden eh, Creo que se llama Ramsky Pues voy desbloqueando monstruos Cada vez hacen más puertos. Ya, poderosos. Habla bien. Ok. Estoy yo solo contra esta bestia, no puede ser. Ah, mis compañeros no han llegado y pensaba que ya estaban aquí. Ok, ya llegaron. De acuerdo. Fuck. Porque están comandando contra ella como si mis compañeros estuviesen aquí, pero no, no estaban. Y dije, oh, shit. Pero bueno. Como pueden ver, a la mitad de la vida ya se te transporta este maldito. Ouch. Necesito correr, correr, correr, correr, correr, correr. Corre es muy lento personaje. Pero bueno. Den like si el personaje lo cree chido que A mí me gustó un buen. No, sé ustedes, quisieran saber su opinión. ¡Auch! Bueno. Oh, oh, oh, shit. Ok, está enojado. No tan enojado, pero sí enojado. A ver, te me camas, te me camas. Tira, tira. Es una puerta. Así que cámate. ¡Ah! Cámate, puta, cámate. Así te quería agarrar. ¡No! ¡Fuck! No, corre. No, no, no. muéntese se muéntese. La única manera que tengo que escapar es así Uy, uy, no, no, no Si mata no sé qué voy a hacer A ver, por favor, tienes funciones, salgo con ellas Por favor Bueno, es que intento también ahorrarlas, no sé por qué No he hecho daño de aquí A ver, recarga Otra vez, otra vez, otra vez No sé qué intenta hacer Recubrete, cúbrete Maldita puerca Está muy poderosa Lo que no cargar a sus chicos Ah, no, lo está avanzando A la bestia Ah, espera. A ver, te, te pongo aquí un power up Porque aparte Tú lo no necesitas Porque realmente creo que mi power up Sirve más para los que atacan cuerpo a cuerpo Como estos bichos Ah, mira, también hay uno con pistolas El phoenix A Blaze Pero bueno ¡Ah! ¡Bestia! V, V, V Usa tu linterna Porque se supone que si uso La linterna con la V Me dan poderes Que al parecer ahora soy más rápido ¡Vamos! a ver bueno, venga venga, venga. Falta un cuarto de la vida. Si se puede. A ver, a ver, a ver. Si quieren, ahorita cambiamos de arma, nada más quería probarlas porque.. Les dije que en el otro video las iba a conseguir y pues las conseguí, aquí bueno. Venga, dale, dale, dale, dale, dale, A ver, pum. Ahí está. Le voy a dar en el traserito, donde más se gusta. Bueno, sea. El chile se mueve bien chistoso cuando empiezan a hacer sus picos, como que le da un ataque de confusión Pero bueno, ahí está, ahí está, muere, sí, muere, yo la domé, pero no <risa> Bueno, ya El chile está chida esta vez, ¿se? no, no. imagínense hacerse una carnita asada Ahora sí, papá Va a armarse la carnita asada ¿Por qué rango D? Bueno, ya completamos la... Ah, cállate, no te no me dejan a ver. ¿por qué? Ahorita les hablo, miren Si ven, arriba a la derecha son mis misiones que tengo que hacer Y pues tengo una misión con ella Y con él Normalmente los que tienen es de interrogación, ¿de acuerdo? Pero pues ahorita la hacemos Si nos da tiempo, que creo que sí en este video Vamos a hacer una que otra, ¿va? A ver, primero hay que abrir estas cosas que nos desbloqueó La bestia A ver, ¿qué nos da? A ver, open no, obviamente A ver, da Ok espero lo checaré, ¿de acuerdo? Pero no se preocupen que, pues de momento Las que estoy usando son muy buenas A ver, si quieren vamos a verlas este... Las células que tenemos, no ¿sabes qué? Una mejor manera de ver las células es con este ¿vale? a ver, pues, Ya que al fin me dejó Wow, ah, vale, vale, ya se me hacía raro Porque supone que nada más tengo una Bueno, esto creo que no se lo enseñé en el otro video Pero bueno, aquí pues Normalmente puedo combinar células para hacer una mejor Por ejemplo, esta aquí es un resultado de Una que combiné, que eran Dos de escudo, de azul Y pues ahora supongo si morado que al parecer es mejor Según yo es como O sea, no, no sé el nombre, pero Primero es el verde Luego el azul, luego el morado, y no sé si hay otras, de momento estoy combinándolas para descubrir qué más hay hasta tener el tope Ajá. Así que bueno, sí si que vamos a combinar una, una de ataque, para que nos ayude un poquito A ver, uno, una chida, una chida El que meta daño en contra de la Eder Church o sea, Bueno, ok, hace daño al reformar, de, de acuerdo Porque en la Eder no me acuerdo qué era Pero bueno, creo que es importante, de acuerdo Ahora... Ah, mire, esta está buena. Que aumenta el daño cuando se enojan los Ok, daño a Begemots y daño cuando se enojan. Está perfecto porque así sería, pues, por dos el daño, ¿de acuerdo? Así que vamos a fusionarlos. Ajá, y bueno, se tarda un momentito y hace que es un momentito, solo unos segundos. O sea, no pasa nada. Eso pasa rápido, un día con 21. Horas. A ver, ya cállate, ya, no te soporto. A ver. ¿Qué? maldita sea aquí a ver cómo... Esto no está cool, eh. No está cool. A ver, escúchame, maldita sea Escúchame. Ya cállate, ¿no? Pero ya. A ver... Ah, Quiero jugar con los emotes. Lo que estás haciendo está mal. No puede ser, pero... Lo que estás haciendo no está muy bien. Y mira lo que estás haciendo. Eh... Ya, pues no me está ocurriendo nada, pero ok. Vamos a hacer la misión mejor en vez de estar contando. Dice más. Ok, do you talk English? Kat would like you to meet the Scar Master and learn about other Strikers Ok, tenemos que hablar con... Este maestro, se llama Skirt. Y... Ok, vamos a conocer a los Strikers Entonces, supongo que es experto en los búhos Ah, sí! Eh, hay varios búhos, ok? Uno del video pasado y hay otro ancestral Así que ahorita les a todos los monstruos Así que no se preocupen. Red expand your repertory. An old mentor of mine is in town and I want you to meet her. Oh, uh, es una chava. Perfecto. Vamos a llegar. <laughs> no más piensen en eso, ¿verdad? Nah, tranquilos. No, Aprovechando el book, ¿no? Hay que socializar. Primero combatiremos contra esos y las Y combatiremos y combatiremos y combatiremos hasta que seamos los, los mejores de este pueblo. Así que bueno, espero que os haya gustado. Denle like, suscribirse y todo lo que quieran. Y que sigan los días. Adiós, hermanos. Y cuídense ya donde esté